El ingeniero Juan Carlos Lantigua se refirió este jueves a una avería por el desperfecto de una válvula que hay en la avenida Paseo de los Periodistas, esquina 3 del residencial Villa Olímpica, en esta ciudad de San Francisco de Macorís.